toma en consideración de la proposición no de ley sobre la transferencia urgente al IBACE anterior impiva de los fondos necesarios para que se hagan los pagos pendientes a los institutos tecnológicos que está presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Unida. En este sentido, tiene la palabra el señor Torro. Gracias, señor presidente. Será cosa de mes, un mes crec, ¿no? Vam estar de un mes, creo. Vamos a estar discutiendo un tema semblante en una proporción de ley que va a plantear el Partido Socialista al PLEA y, o duca, con la porque que lleva a ser una serie de, de consideraciones que me agradaría repetir, porque no sé si, eh, bueno, sí que sé, sé que no va a decir la nueva proporción de ley, eh, pero al menos trataré una vez més, más. De convencer a las señorías del grupo mayoritario eh, de, de la bondad de la inversión pública en inversión, inversió, desenvolupament e innovación. No? Y sobre todo de tratar de convencerlos, a lo mejor de remor una mica de las suaves conciencias, pero por si, de alguna forma encara que no siga UIA, eh, ara ni más pero a lo mejor, no sé, así si, eh, un poco de temas son capaces de eh, reflexionar sobre lo sobre que planteé Masía y tratar de hacer cambiar la posición del su partido en estas cuestiones. ¿no? Yo di en aquel, aquel momento ¿vale? que eh, no es el único factor eh, que, que interviene la, en, la, en la riqueza de un, un, un país, ni, ni en el bienestar de de seu, seus habitants y en general del conjunto de la sociedad ¿no? pero eh, la innovación la recerca y la innovación es en el YAR termini uno de los factores más importantes y ¿no? esperaba com... voy a esperar en aquel momento desde el final de la, la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que incluso abans, porque abans de la Segunda Guerra Mundial la hicida de la crisis del XXIX es fa sobretot gracias a una fortísima inversión pública que en, en muchos países tiene el el tema militar como principal eh, font de inversión y la recerca es vincula muchísimo a ámbito militar, y hay un, una correlación muy estreta entre inversión pública y desarrollo tecnológico, entre inversión pública en inversión, desarrollo e innovación. Y es probablemente, por ejemplo, de Estados Unidos, así a España, que apenas si arribem a un del Producto Interior Bruto, ¿vale? eh, que no ha, ha pasado más allá del 1,3% en, en los años El Estados, Estados Unidos en la darrera década ha estado perdamún del 2,6% y en los años anteriores, els antes de la crisis, se ha situado perdamún o próximo al 3%. El Estados Unidos, que es teóricamente el paradigma de la inversión privada, de la recerca privada y a mes de eso de las grandes empresas que son precisamente que tienen capacidad para hacer estas inversiones, pero así el país valenciano resulta que no res de inversión. Tenemos algunas grandes empresas, las más importantes de ellas además son foráneas, son de capital extranjero, y la nuestra estructura productiva se es basa sobre todo en empresas mitjanes o la suya mayor parte mol chicotetes, mol petites, que tienen enormes dificultades para invertir en investigación, recerca e innovación. Pero tant, en esas condiciones, las empresas valencianas, en términos generales, tienen eh, muy poco valor afegit a partir de la introducción de la innovación o de la recerca, y en cambio eh, sí que tienen otras virtudes que no voy a entrar en ellas. ¿no? En ese sentido, es en el que cal un mayor esfuerzo de las instituciones públicas, ¿vale? de la xarxa viva, bueno, de la xarxa IVACE, como es de ahora, para eh, tratar de eh, que haya una transferencia de conocimientos y una recerca aplicada a las necesidades de estas chicos y mitad de empresas. Disponemos de la xarxa, eh? la xarxa está ahí, ¿vale? y por tanto, lo que caldria es la es alimentarla, mantenerla y protegirla. ¿vale? En d'alimentar-la, alimentarla, mantenerla y protegirla, la xarxa de los institutos tecnológicos ha estat objeto de un maltrato que yo diría que es histórico, ¿vale? pero que se ha de forma eh, impresionante en els darrers tres años de crisis. Yo ¿no? voy a decir así algunos parágrafos de una carta que me em van adresar los eh, representantes de los trabajadores. Yo ¿vale? vais a tener una reunión ellos probablemente sería a desembre de, de 2012, y la carta que me adresaban a, a principios de marzo, dia, dia, el día parlando de que cuatro meses después de la reunión que van a mantener, RES no ha cambiado. No? Refería a las deudas de la Generalitat a las instituciones logísticas. La, el deute creix y la situación es cada vez más angososa. Como vosotros ya ja son conocidos. El principal motivo de és es que los nuestros tres estan están para els el impagamen de Impiva a proyectos realizados en 2011 y 2012. Estos proyectos están financiados por fondos provenientes de FEDER. La Conselleria d'Hisenda y Administración Pública nos ha confirmado recientemente que un de los motivos de, de estos retrasos ha sido la suspensión de pagamentos a IMPIVA por parte de la Comisión Europea y eso ha suposat un verdadero inconveniente ya que el pagamento de dits proyectos se ha visto seriosamente afectado. También, según se ha informado la propia Comisión Europea, insisto, pues, es la carta de los datada a primeros de marzo de enguany, segons en según se ha informado la propia Comisión Europea, la dita suspensión ha estado alzada y los fondos han desbloqueados desbloque desbloque y liberados. La cifra que en un primer momento la Comisión ha de 88 millones es de 76 millones, según se va a confirmar el conseller de i y Administración Pública. Es dirigim al seguro parlamentario para que realicen las pesquisas o preguntas parlamentarias. Que estimen oportunes para conocer en quién está destruido ese dinero y para saber cuán el rebrà o cuán el rebre la Generalitat. A pesar que las la Conselleria consellerías han contestado que está de un ingreso de dinero anticipats, los trabajadores de los institutos tecnológicos han tenido que ese dinero, ese dinero habría de transferirse a per para que puedan seguir abonando los proyectos realizados en 2011 y 2012, ya que es la única manera de poder rebre de la Unión Europea el montante de la subvención. Corresponden a la anualidad que es del 80%. Entendemos que, a de la falta de liquidez de la Administración, podría trencar esa cadena ingrés de ingresos de subvención, pagamento, justificación, no ingresos de subvención, si no es pronto arribar el dinero al IVACE. Oye, ¿vale? espero que entiendan que el que nos eh, demanem en la PNL es una, una petición expresa del colectivo de trabajadores afectados. Claro, las dades que el giri que es presentaren en Mars harán cambiar. En estos momentos dentro de la Generalitat en les disminucions tecnològiques, que quan en Mars era de 76 milions, ara només es 30 milions d'euros de per les subvencions impagades des 2010 i 2011. Pero que pasa a ser de més de 60 milions si compten els projectes de 2012, Unos ¿No? projectes dels quals i va está retardando retardant inexplicablement la seva certificació, ¿vale? Es És a dir, esto una cadena que els diners van a pagar els projectes enderrerits, però els que van, los que estan ara, els que estan ejecutándose, o els que s'han executat més recentment segueixen tenint impagaments i per tant la cadena no es trenca, el deute va pujar no va baixar, però el deute no desapareix en absolut. Y eso provoca a los institutos tecnológicos y a sus trabajadores y trabajadoras una situación de insostenible ofegamiento económico, que se cada mes que pasa, sin cobrar los pagamientos pendientes, compromisos de ayudas, unas subvenciones que, insistís, como decía la carta, el 80% corresponde a FONS FEDER y solamente un 20% a la Generalitat Valenciana. Los fondos europeos, por en un soporte a una tasca imprescindible de investigación e innovación que aumenta la capacidad productiva de la economía y competitiva, y de que se obtienen unos retornos económicos muy elevados. Y todo la la Reddit en estos momentos ya suporta, cuando yo voy la proporción de la ley en 12, en estos momentos son 18 expedients de regulación de ocupación, y ¿no? una alarmante, fuga de cervells que se ha traducido en una reducción de plantilla desde 1.600 trabajadores a 1.200. Es decir, han habido 500 acomiadaments de personal dels instituts tecnològics la mayor parte de los técnicos cualificados o personal de recerca. Perdón, entendemos que esta situación es un llaç para la lección de la crisis y el valor efectivo de la producción valenciana y que por que debería una prioridad pagar y justificar les ayudas compromeses pendents retingudes per por la Consejería de Hacienda, a fin de evitar nuevos bloqueos de los fondos de la Comisión Europea. Y per tant lo que demandamos en la, en la propuesta de resolución es que se paguen, que se efectivos los pagamientos penden dependiendo del tecnològics tecnológicos para poder anar tan les justificacions i per tanto, no trincar esa cadena de la que depenen bàsicament els instituts vei ¿Vale? tema realment mola alarmats per el futur que està dissenyant desde des de la conselleria de Industria para per als instituts tecnològics un futuro que sembla ser que pasa per fusió, ¿no? Yo ya no sé, a decir, torno un poco el que di Son los mestres de del de eufemismo, ¿no? Y así escribir un diccionario sin ser a expressions expresiones eufemísticas que el Partido Popular utiliza para disfrazar las políticas incómodas, ¿van? ¿vale? ¿No? ¿Por qué digo en fusió si el que valen és Retalla. Vull dir, es que es senzill sensible para que todo el mundo entienda. El que volen es retallar el Instituto tecnològics ya están cenos, ya están conseguidos, eh? y el que vale es, gremes probablemente acomodar una estructura que se acomode también a esa anunciada, baixada, de presupuestos para el 2013, una baixada brutal. Eh? Entonces, claro, si uno no entiende las contradicciones, mientras están tratando de aprobar estrategias industriales, per se, fantasmas, ¿eh? una información de partida extremadamente deficiente, con a unas conclusiones molduptorias y a una aplicación prácticamente imaginaria, porque no no hay recursos, una estrategia industrial que siempre tiene como único objetivo acomodarse. A la nueva estructura de subvenciones europeas que vendrá a partir de l'any que viene, en el cual es, el, la cual la subvención europea se del 80 al 50%. Y uno ya piensa, bueno, si están en el 80% ya no son capaces de cubrir la cuota que se es, que es conveja, cuando arriba al 50%, bueno, será un drama absoluto. ¿no? Y claro, veían todo eso y veían esos planes en los que pueden fusionar institutos si tecnológicos que no en res a y que están situats situados en, en, en poblaciones muy distintas, pues, pues, ¿qué de decir Evidentemente eso creemos, claro que eso creemos, porque ho han hecho això en muchísimas coses. ¿no? yo recuerdo la experiencia de los naturales, también de la funciones de los naturals. naturales, Espero que no se os ocurra la brillante idea de al final agarrar y por ahora, como directores de instituts instituto, a dinamizadores designados por el Partido Popular, gente que no tiene la mínima cualificación, profesional para ejercer esa función y que acaben convertint en institutos que finzara, sabían llegar para algo del que sería eh, la eh, manipulación eh, política gracias a la seba independencia y a la participación de esa gente privada en ¿eh? la seba estructura admi de, de, de, de administración. ¿no? Esperemos que ya nos convertisca de nuevo, que no tengan pensado en transformar ya en un coto. Privat para poder eh, tratar de hacer y de hacer más distinciones. territorios en los cuales la política industrial es sagrada. ¿no? En los cuales prácticamente no hay cambios del en, en que va al nivel de inversión en política industrial y en política de. Recerca, Independientemente de que, que gobierne, quién gobierne. Y no? no se entiende eh? en a Finlandia, ¿eh? No me hace que se arrimen al País Vasco, es para observar en toda claridad cómo la política industrial y la política de recerca impulsada desde des de, des de lo público y a una fuerte inversión pública, ha conseguido sostener una estructura industrial que no se obliga de dejar en los años 80. Va a entrar peligrosamente en, en barrena y en perilla, y que va a ser capaz de generar una reconversión muy importante y sostiene el país vas como una sociedad que encara hoy en día es una sociedad industrial, amb un elevado índice pertan de ocupación industrial y que, dubte que siga casualidad, es el territorio de todo el Estado español a unos niveles de baixos más bajos de todo, de todo el territorio. Per tant, el que convide convidamos a que reflexionen, ya sé que van a decirme que no soy, y vendrán así en, en, en, en noticias sorpresa de, de que han hecho alguna operación para adelantar pagaments y cosas de estas, y ya sé que no me a res en clar, espero al menos que hayan escuchado els raonaments que se decidieron fet y si se si ha de alguna forma a la reflexión, eso eh, me em lo daré por Parte del Grupo Compromiso tiene la palabra el señor Ferri. Bé, la verdad es que el señor Toro ya ha hecho una exposición de motivos más que suficiente para, para que todos los grupos de, de, de esta comisión degren de, de, de, de votar a favor de la nueva propuesta. Pero bueno, lleva a hacer algún mes, pero bueno, al final son no que repetir dades y cifras que porten parlant, les causó Porten Parlant en des cortes desde FAMOL de temps en cuanto a institutos tecnológicos porque es un problema el problema de institutos tecnológicos no, no es un problema seu, no es un problema seu de gestión sino es un problema de la Generalitat Valenciana que es, es la que se está causando todos los problemas y todos los malos que tienen y que ahora pretende el señor Buch efectivamente, solucionar con el que en realidad el que es vol fer es retallar y fer en dels que ya ja han habido La Generalitat, la Generalitat mantiene un deute en institutos tecnológicos de Mes de 6 millones del 2010, 26 millones en 2011 y 29 millones en 2012, en claro cada que no voy a reconeisero, son 61 millones de euros de deute. Mientras están la Generalitat diu que no hay dinés, que no se los puede pagar, pero sí que es capaz de pagarle al señor Eccleston esos 27 millones de canon, més de despeses, altres de en 2009, 2010 y 2011, pero un valor de 53 millones. Pero això eso sí que hay dinés, y para las instituciones no. Y mientras prestan de instituts se han de sostindre amb pólizas de crédito, que suponen més de 6 millones de euros en intereses al año. 6 millones de euros en intereses al año, que no pueden anar destinados a investigación. estem hablando de 6 millones de euros. Y todo por la ineptitud del Partido Popular, que es incapaz de pagar a que ha promes que anava a pagar. Y a Banda Tenim, el segundo problema, i era el primer. el segundo problema son les retallades. Que ahora ven en cada mes reforzadas a estas fusiones que se hacen del señor Bug de la butxaca. bueno, de la no, el buen pagatoch, buen pagatoch, valencianas y valencianas, a una empresa para que falla y se informe. En 2010 el presupuesto era de 50 millones de euros, en 2011 va a baixar día a 43 millones de euros, en el 2012 a 36 millones de euros, en el 2013 a 30 y actualmente el, el que veían que va a pasar es que arribaremos a unas cifras por debajo de del 1985, per de inversión en IMAX de Masí del 1985. Actualmente el, el IMAX de Masí del País valencia ha un del PIB con otros territorios como el País Basc, Madrid, Cataluña, que también están en crisis, territorios en crisis, no, destinen más del doble del que destinamos nosaltres así. Y el tercer problema son estreballadores y treballadores. No son ellos el problema, sino que le están patint estreballadores y treballadores. Amb 18 euros, diuit eros, personas al carrer no aminesen se pagar y la reducción salarial que se están fent. Y tot para pagar a que la llanita valenciana no está pagando, pues están pagando estreballadors, han meseu saus, y seus diners. Y las soluciones que ofrecéis el consejero, pues ya vais a ver la día en el PLE, en la interpelación, y vais a ver una, una cronología de todas las intervenciones, y al final va a reconocer que no tornaría a hablar, y voy a tornar a hablar, de que van a acabar en el FLA de septiembre, después de haber anunciado Fons Feders, Hispanobonos, Hispanobonos que van a van desaparecer del, del mapa político, el FLA, que no van a volver en aquel el, en momento, moment Posaro. Como, como instrumento para poder pagar los institutos tecnológicos y el FONS FEDER, que ya els han cobrado y que vosotros, el Partido Popular que está gobernando, no ha, no ha destinado a pagar per a que estén destinados estos fondos, que és los institutos tecnológicos. Y últimamente, una de las propuestas que sona por ahí es la de que los bancos se adelantan los dinero a cambio de que los institutos tecnológicos paguen un 3,75% en intereses. Y, tant reduir una vez cada de mes del ya reducido presupuesto, reduir en cada mes el, el presupuesto que ha destinado a la I de D Per I. a banda de, de la discusión que podía entender uh, en cuanto a los formes o, o cómo habrían de ser gestionados los Institutos Tecnológicos, el que calará es que se pague el deute para que, para que efectivamente los proyectos plurianuales que están en marcha no se pierden y para que si tuviesen ojitos puedan respirar y no hagan de fer meses y para eso este compromiso, donde me perfe que que en la proposta de, de Unida y nos que que de alguna manera el Partido Popular que suposem per avanzad, por, avanzado, por supuesto, que votaran en contra pero no no sorprendería que fueren que se lo repensen porque se trata de hablar de, de, de, de, de futuro, de parlar de de hablar de la reindustrialización de nuestro territorio y de hablar de, de una reconversión industrial, que es el que es el que es el que es el que es señor que es el que el señor Toledo. Gracias, señor presidente. Eh, bueno, mira, perdón puede usted hablar y siguen y yo me puedo ir dos minutos Sí, sí, por supuesto Gracias La acción política de estos dos años de gobierno del señor Fabra respecto a los estudios tecnológicos yo creo que se puede calificar con total ajuste a la realidad con dos verbos incumplir y desmantelar incumplir los propios compromisos ...del gobierno valenciano... ...el primero de ellos... ...el hacer una ley de institutos tecnológicos... ...en los primeros meses... ...un compromiso que el mismo vicepresidente... ...del gobierno Rambla... Eh, ...hizo unos meses antes... ...de dejar el gobierno... ...y un compromiso que recogió el Partido Popular... ...en su eh, programa electoral... ...han pasado más de dos años... ...y la ley de Institutos tecnológicos... ...aún no le hemos visto... ...ni una coma... ...incumplimiento... ...con los impagos... ...son dramáticos todos los impagos... ...porque generan indirectamente... ...más paro... ...y generan situaciones asfixiantes... ...económicamente... ...pero es que en los estudios tecnológicos... ...no se paga prácticamente nada... ...en los tecnológicos es aún más sangrante... ...y desmantelar... ...desmantelar con tres herramientas... ...una, con los recortes... ...en 2013... Lo que se dedica de la Generalitat, a los institutos tecnológicos, son 30,7 millones. En 2010 era más de un 50% más, ¿sí? 47. La segunda herramienta, los impagos. ¿sí? Y la tercera, el eliminar el posible adelanto de, del 100% de los fondos a los proyectos de investigación, ¿sí? que ha impuesto esta ley de acompañamiento de los presupuestos de este año. ¿Con todo ello qué se ha conseguido? Pues se ha conseguido, efectivamente, que haya 17 ERES en los institutos tecnológicos, que de 1.700 trabajadores hayan pasado a 1.200, con una gran pérdida de profesionales muy cualificados. Hay que pensar que de los 1.700 profesionales de los institutos, 142 son doctores y eh, 1.100, otros 1.100 eran titulados universitarios. Con lo cual, estamos perdiendo un capital humano altamente cualificado, que no es fácil de reemplazar. Un investigador tarda muchos años en crearse. Un grupo de investigación tarda muchos años y mucho dinero en que llegue a un rendimiento óptimo. Y, sin embargo, desmantelarlo cuesta muy poco. ¿Mm? Se le cierran los proyectos de investigación, se le recibe el dinero y, evidentemente, se acaba. Y reemplazarlo vuelve a costar muchísimos años y muchísimo dinero. Bueno, pues esto es lo que están consiguiendo, ignorando... ...lo que es la realidad de los 14 institutos tecnológicos. Unos institutos tecnológicos que están dando servicio en un año a 13.000 empresas clientes. Más de la mitad de ellas no son asociadas a la propia red de institutos tecnológicos. Pero bueno, que tiene seis doscientos empresas asociadas, que se dice pronto. Creo que es importante ese dato. Que han desarrollado más de mil proyectos de I D I en el pasado año... ...más de la mitad de ellos directamente con empresas y casi un centenar de esos proyectos de la Unión Europea que tienen 114 patentes vigentes, que eh, más de la mitad de su presupuesto viene de la financiación de las empresas, que de 2009 a 2012 eh, han captado una media de 80 millones de euros al año para esta comunidad de fondos de la Administración General del Estado y de la propia Unión Europea, o sea, no está mal. La Generalitat pone 30 ¿eh? y recupera solo de eso, solo de esa parte, sin tener en cuenta todo el impacto eh, fabuloso que tiene en las empresas, solo por la captación de fondos de proyecto de investigación, 80. Pues ojalá tuviéramos muchos entes más como los institutos tecnológicos, donde pones 30 y ya directamente recoges 80, ¿no? Pero además, ¿eh? indirectamente tienes todo el beneficio que tienen las empresas, ¿no? que ellas mismas reconocen que en un 58% de los proyectos en los que participan con los institutos mejoran en sus productos, en un 56% mejoran sus cifras de negocio y un 48% incrementan sus beneficios, que generan empleo, eso está acreditado, indirectamente de 2003 a 2009 han eh, inducido más de 1.600 empleos al año, siendo un, presentando una eficiencia en creación de empleo de más del triple que la media española y evidentemente son muy eficientes captando fondos para esta comunidad que buena falta nos hace recientemente eh, tuve la ocasión de visitar haití con nuestro secretario general ¿eh? y bueno pues vimos eh, el, los resultados de este, de este pasado año de 2012 194.000 servicios de innovación tecnológica ¿eh? una cifra francamente elogiosa un 22,5% de crecimiento respecto al 2011, con 151 proyectos en marcha, que involucran a 270 empresas, con 16 patentes ¿sí? y con presencia en nueve países, porque muchos de los sitios tecnológicos efectivamente han exportado su modelo o tienen presencia en otros países. En definitiva, se confirman como un, fular, un pilar fundamental para la I+, +D I, en un entorno como el nuestro de pequeñas y medianas empresas, en las que, además, son más pequeñas que medianas y, por tanto, sin un soporte así es difícil desarrollar la I+, de más I, sin un elemento donde puedan cooperar, que esa es la gran virtualidad que tienen los institutos tecnológicos, permiten la cooperación en I+, de más I. Bien, sin ningún duda los institutos eh, tecnológicos han sido un referente en lo que era la, la política de, de I+, de más I de esta comunidad en su momento, ¿eh? Hay que destacar que mientras la comunidad eh, representa el 10% del PIB, la red de institutos tecnológicos eh, recoge el 25% de los ingresos generados por IMAS de Mas en institutos tecnológicos en, la comunidad, en, en España, con lo cual es 2,5 veces eh, lo que somos. Es decir, es un buen, son buenos datos. ¿no? Cierto es que hasta los 30 años, en los que el Partido Socialista impulsó con los agentes sociales la red de institutos tecnológicos tras ser vanguardia en la impresión de masí, pues la nula política industrial y de más de masí del Partido Popular los ha dejado fuera de tiempo. Y cierto es que necesitaban cambios, que el compromiso de hacer un análisis de institutos tecnológicos era necesario y era necesario llevarlo a, a cabo rápidamente. Pero tan cierto es como que no han hecho nada. Ayer. El consejero Moragues tenía prevista una reunión con el presidente de Redit, precisamente por el tema de los impagos. La tuvo que aplazar porque eh, tuvieron que asistir ambos, y yo también, al funeral precisamente de uno de los presidentes de, de un instituto tecnológico, de AIC, con quien tuve el honor de, de trabajar durante unos cuantos años. Eh, parece ser que al final, aunque la reunión se aplazó, sí que se llegó al compromiso de que se les pagará en octubre con cargo al FLA. Bueno, en octubre, dentro de tres meses, no corre prisa, en octubre. Y con cargo al FLA, lo mismo que hace un mes votaron en contra cuando nosotros lo propusimos en el Pleno. Lo mismo que hace un mes votaron en contra, ahora le prometen para dentro de tres meses a los institutos tecnológicos. Claro, esta situación yo creo que, que da risa. Da risa. Mira, yo quiero leerles algo que es del diario de sesiones de esta... Eh, de, esta, de esta comisión, precisamente, en eh, el diario de sesiones del día 4 de octubre. Eh, a ver si lo encuentro. Aquí está. Era una contestación, precisamente, del conseller a una eh, pregunta que hice sobre los estudios teológicos. Dice... Y por lo demás, hombre, como ir al santo del señor Toledo, pues digo, ya puestos para celebrarlo, y como debemos, 4,8 millones, 2010, pues el anuncio que hemos conseguido que Hacienda nos asigne 5 millones de euros para los estudios tecnológicos que pagaremos en los próximos días. De forma que por lo menos demos una alegría de la comparecencia. Que hemos dicho que lo importante era pagar, pues eso, algo pagaremos, ¿eh? 5 millones de euros. Bueno, aparte de la frivolidad, que ya le dije que me parecía improcedente, ¿eh? de mezclarlo con el santo y tal, esto se incumplió. O sea, la palabra del conseller Bug no vale nada, no tiene palabra, es un conseller sin palabra, ¿eh? No se pagaron, pero no solo no se pagaron en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre. ¿eh? Y ahora, nueve meses después, estamos mucho peor de lo que estábamos hace nueve meses. Claro, todo esto no es casualidad, es decir, es que toda esta acción política de incumplimiento y desmantelamiento lleva a lo que hemos visto, efectivamente, a asfixiarlos económicamente... ...y entonces eh, justificar que hay que fundirlos. Lo que no sé es si es fundirlos en el sentido de unir ¿eh? o fundir en el sentido de, de fundir. De cómo se funde un motor que ya no sirve o cómo se funde un esto. No sé exactamente qué, qué acepción de, de fundir quieren hacer ustedes. Porque la verdad es que resulta muy preocupante. A eso añadimos eh, también la eh, promesa del conseller en la revisión de la estrategia de política industrial... ...de que dedicará para el año que viene entre 160 y 210 millones, ¿eh? o sea, entre y un 31% más, no sabe cuánto, ¿Mm? e, entre fondos presupuestarios, avales, préstamos y fondos europeos. Cuando venía dedicando 180 solo de fondos presupuestarios, bueno, pues lo que estamos asistiendo es a un recorte tremendo, ¿eh? bestial, ¿eh? encubierto con eh, consultorías que nos cuestan bastante dinero, porque tanto en un caso como en el otro, en la EPI, como en los institutos tecnológicos, hemos tenido que pagar las estas que tanto le gustan al señor Buch para que digan lo que él quiere ¿eh? y estamos asistiendo precisamente a todo esto. Por lo tanto, urge una rectificación rápida y urge que se pague lo que se debe, porque 70 millones de euros, la red de institutos tecnológicos, es una cantidad que no puede ser asumida y que están, están eh, absolutamente desmantelándolo. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor, evidentemente, de la pena. Grupo Popular tiene la palabra el señor Peral. Muchas gracias, presidente. Señorías, eh, no necesitan ustedes convencer al Grupo Parlamentario Popular de la bondad de la inversión en, en I. +D. Eh, porque se trata de una apuesta que, que el Consejo ha hecho de forma decidida y con yo creo que con enorme éxito porque ustedes mismos hoy en sus intervenciones han dejado meridianamente claro eh, que esos institutos tecnológicos han funcionado bien, están funcionando bien y van a seguir funcionando bien a pesar de sus eh, posiciones alarmistas coyunturales, porque evidentemente ustedes aprovechan unas circunstancias para cargar contra, contra el Consel, como hacen con casi todo, y, y para desacreditar un esfuerzo que creo que voy a poder demostrar en mi intervención, que se está haciendo, que se está haciendo muy bien y que se va a seguir haciendo muy bien. Eh, por eso ya les anticipo, para que no tengan ni la menor duda, que vamos a, a votar en contra de esta proposición no de ley. Eh, usted mismo ha dicho, y no soy yo que también el que le va a informar de que la deuda ya no es de 70, es de 30. Se lo ha, se lo ha dicho eh, el portavoz de Izquierda Unida que presenta la proposición no de ley. Eh, y precisamente por eso, si ustedes presentaran la proposición no de ley en marzo y debían. Y ponían ustedes que se debían 75 millones. Y en este momento… Yo, si tengo los datos, se los voy a, se los voy a leer, señor Toledo. Se los voy a leer porque los tengo de, de, de ayer. Entonces, eh, si se ha hecho un esfuerzo de marzo hasta la fecha de hoy, de más del 50% de, de abono de esas cantidades que se debían, pues el Consel creo que está demostrando que está haciendo es el esfuerzo importante que los institutos tecnológicos merecen para poder ponerse al día lo antes posible. Porque la situación, evidentemente, no es una situación de bonanza en la que el Consejo pueda disponer de muchísimo dinero y hay muchos colectivos eh, de toda índole, tan importantes como el de la innovación y como el de la tecnología, que también precisan del dinero y el Consejo tiene que distribuir ese dinero lo más adecuadamente que pueda. La situación a fecha 19 de junio es que del año 2010 se han pagado 47,6 millones y quedan 3,9 pendientes, el 7,5 de lo ejecutado. En el año 2011 se han pagado 18,3 millones y quedan pendientes 29, el 61 del ejecutado. Únicamente, de 2012, hay pendientes 148.000 euros, el 2 del ejecutado. Solo está ejecutado 8 millones de los 36 millones concedidos y del 2013 se han pagado los 430.394 ejecutados. Por lo tanto, a 19 de junio quedan como cantidades liquidadas y pendientes de pago 32 millones de euros que corresponden principalmente a ayudas de 2011. El Consejo, de señorías, está pagando de acuerdo con las disponibilidades financieras de cada momento y va a seguir haciéndolo hasta saldar toda la deuda de acuerdo con la disponibilidad de tesorería y en el marco del proceso administrativo de transferencia bancaria a los beneficiarios. Estos importes, señorías, hay que enmarcarlos en el total del apoyo a los institutos. Se han concedido ayudas directas por más de 250 millones en seis años, 2008-2013, y de ellos los institutos han acreditado gastos e inversiones por 215 millones, de los que ya se han pagado más de 182 lo que representa un 85% del total ejecutado. Señorías, eh, no es eh, ningún escándalo ni se trata de ninguna alarma. Son situaciones coyunturales de una crisis que estamos padeciendo y que no vamos a volver aquí a, a recordarles eh, por dónde viene la crisis y quién la provocó, nosotros estamos intentando capearla lo mejor que podemos y, sin lugar a dudas, el consejo está haciendo y está demostrando una apuesta permanente por la innovación y por la tecnología que, por supuesto que desde el Grupo Parlamentario Popular apoyamos en su totalidad. Y es importante separar en el debate de la cuestión de la deuda, que es una situación coyuntural, que el consejo va a resolver y lo va a resolver lo antes posible para conseguir que los institutos tecnológicos tengan una situación viable, sostenible y eficiente para las empresas de la Comunidad Valenciana. Eh, quiero recordar al señor Toledo que ese plan de, de institutos tecnológicos que su partido puso cuando gobernaba hubiera dejado sin recursos a los institutos tecnológicos en 1999, sin recursos de la Administración Pública. Según el plan que ustedes en su momento elaboraron. Por lo tanto, yo creo que deberían hacérselo mirar cuando critican al, al, al Gobierno de la Generalitat, que lleva mucho tiempo apostando y con muchísimo dinero por la innovación de la comunidad valenciana. La política del Consell en esta materia está encuadrada en la Política General de Apoyo a la Innovación Empresarial, una política que se está revitalizando mediante la revisión de la Estrategia de Política Industrial y su Adaptación al Horizonte 2020, que se ha presentado el pasado lunes 8 de julio en el seno del Observatorio de la Industria y los Sectores Económicos. Los 14 institutos tecnológicos proporcionan una amplia cobertura sectorial y territorial al conjunto de nuestro tejido industrial y su especialización y carácter vinculados a los principales sectores de la industria de la comunidad ha sido un gran activo de la comunidad. Eh, pero en la actualidad se plantea una nueva orientación de la política referida a los institutos tecnológicos dentro del marco del, del plan estratégico director para la Red de Institutos Tecnológicos, elaborado durante 2010 para el quinquenio 2011-2015. Y los objetivos de la Generalitat respecto a estos centros son identificar y priorizar las áreas de especialización de futuro en las que los institutos deben reforzar su posición de competencia, conseguir que ganen en excelencia y masa crítica y, por tanto, explotando elementos complementarios, facilitar la reorientación de la oferta de servicios y de I+, de I de los institutos en función de las necesidades de los usuarios. Promover actuaciones conjuntas, potenciar la capacidad de relación del colectivo de institutos con centros de vanguardia que aseguren la presencia de la red en el entorno internacional. Desde el Grupo Parlamentario Popular y, por supuesto, desde el Consell, somos plenamente conscientes del activo que suponen los institutos, pero también de la necesidad de adaptar las políticas regionales para con los institutos tecnológicos de forma que sean todavía más eficaces, profundizando en el plan estratégico y configurando un sistema renovado de institutos tecnológicos definido por un tamaño y diseño adecuados para competir en el escenario económico general, una orientación clara y definida a las necesidades de las empresas valencianas y a la actividad de fomento y aplicación del desarrollo tecnológico y a la innovación empresarial, un funcionamiento eficaz y eficiente y un modelo de negocio sostenible en el medio y largo plazo. Por lo tanto, señorías, se plantea la necesidad de revisar el plan estratégico debido al nuevo marco que establece la Estrategia Europa 2020 concretado tanto en el futuro escenario de fondos estructurales 2014-2020 como en el nuevo pro programa Horizon 2020, que sustituirá al séptimo programa marco de I +D. El nuevo plan estratégico está finalizando su elaboración. Se presentó el diagnóstico inicial y propuesta de inicio inicial de resultados en abril de 2013 y la presentación de propuestas finales a los institutos se ha realizado a principios de este mes de julio de 2013. Este plan estratégico de la Generalitat para buscar para los institutos tecnológicos pretende buscar sinergias entre los centros tecnológicos y fusionar actividades comunes con el objetivo final de lograr la máxima viabilidad y lograr una red más fuerte y mejor orientada a las empresas asociadas y a Europa. El objetivo, señorías, no es recortar ni reestructurar, sino ganar en viabilidad y buscar sinergias. Por lo tanto, eh, creo que, eh, que es más que evidente lo que se trata es de garantizar la sostenibilidad y la viabilidad de la innovación de los institutos tecnológicos. Y no es algo que surja ahora de pronto. Usted mismo ha reconocido, señor proponente de la proposición no de ley, que, que hasta ahora los institutos habían gozado de una independencia y una operatividad enorme. Pues, que llevamos 17 años gobernando, ha sido bajo el Gobierno del Partido Popular esta operatividad y esta eficiencia enorme. Por lo tanto, carece de sentido que usted ponga en duda lo que ha estado funcionando bien, según su opinión, durante 17 años. Eh, y, además, con la cifra de inversión que se ha estado realizando para apoyar a los institutos tecnológicos hasta ahora, como va a seguir siendo. Por lo tanto, eh, le reitero, que Vamos a votar en contra de su proposición, no de ley, porque la encontramos fuera de lugar y, eh, evidentemente, eh, creemos, estamos absolutamente seguros que, que, el, que el Gobierno va a, en el menor plazo de tiempo posible, va a, a reducir su deuda con los institutos tecnológicos eh, al máximo hasta completarla en su totalidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Feral. Tiene la palabra el señor Toro. Gracias, señor presidente. Les escorte en el Consejo a ordenar de manera urgente la transferencia al IVACE de los fondos necesarios para que se pagaments los pagamentos pendientes a los institutos tecnológicos y que puedan atacarse las justificaciones de cara pendiente de 2012. Y así poder donar continuidad a los proyectos, muchos de los cuales son plurianuales. vostè, según vos, está fuera de lloc. Es lo que acaba de decir. Això está fuera de lloc. Es decir, reclamar a la Generalitat que paga el que lleva los institutos tecnológicos está fuera de lloc, según el Grupo Parlamentario Popular. El señor Torredo, ha dicho que antes do... que donaba risa. No, no. Dona pena. Dona pena. Miren. Insistimos, ustedes tendrían siempre a sumar pomes y dones de ser. Cuando donen las cifras que donen global agrupadas, donen como cifras de inversión de la Generalitat Valenciana, cifras de les la escuadra de, de, de la Generalitat Valenciana no és el 20% responsable de ellas, pero la 80% ve de Europa. Y la proporción, y tengo que ser algún gráfico de modo lo demuestra de forma muy clara, es con la evolución del presupuesto de la Generalitat Valenciana. Atendidas a lo blanquet mientras que los procesos de fuera, el crecimiento que va a haber fines 2009 de los fondos que se dedican a los institutos tecnológicos venía fundamentalmente de fondos que no eran de la propia Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana está vivint de lo que le venía de fuera. Pero es que a partir de 2009, los fondos que se dediquen a los institutos tecnológicos se han reducido de forma constante. Un 36% entre 2009 y 2013 de 40 a 30 millones y el que anuncia el parlament que vea es retallar a la mitad. Entonces que no valen decir retall cuando hablan de fusión, porque además la lógica de las fusiones es absolutamente incomprensible, incomprensible. Cuando uno va a esa propuesta de instituciones de, de, de manufacturas avanzadas digo bueno claro lo que no sabía emporar en otras calles lo han clavado todavía porque aquí no era la lógica de la fusión de esa? La, la proximidad también ni en cuatro de, vale, de Valencia perdón, cuatro de Paterna que están en Paterna y dos en Valencia digo bueno podría ser pero claro cuando claven al de IBI, pues la proximidad no es la lógica y qué claven ahí? yoguina envasamiento y logística que es una atrición? Metalmecánica, plástica, energía, informática y óptica. ¡Óptica! Uy, es pues. Pues, porque sí, ¿eh? No me ha clavado todo Jun. ¿Por qué? Porque ya que retallar, y como están, menos el de. menos ahí que no sé con Blanca Vadilla, espere que no le pase res, señora alcaldesa de Zadivia, ¿vale? Espere que no le pase res, que o dupte mol. Pues antes, como están juntos, pues ya voy de aquí manera, se la apañen para despachar. Digo, no sé, se despacharán, no sé, personal de administración y servicio o algo en China. Mire, es infumable el que ustedes están fent a mis institutos tecnológicos. La independencia y la operatividad de esos institutos dependía del modelo que había heretat y que feia funcionar precisamente a mi independencia y operatividad mientras, mientras la Generalitat cumplirá mal que vea a mis obligaciones. ¿Por qué? Fines del 2000 de el impiva avanzaba el 60% desde diners de abril y abans de del estío es, es, es pagaba entre el 20 y el 30%. Y deixava el, la resta, es decir, entre un 20 y un 10%, pero a la justificación que es feía la enseguen. Verdaderamente era una forma de funcionar en la cual se podía trabajar de forma adecuada. Pero a partir de 2000 de agua, completament. se completamente. Y el presupuesto del de, de, de Instituto, que no es un 50% público, y en ese 50% público están contando las ayudas europeas, la ¿vale? otra es financiamiento privado. Gracias a esa forma de funcionar, y gracias al financiamiento privado, han podido mantener y han podido ganar supliendo la falta de dineros que se arribava de la Generalitat. Pero claro, todo tiene un límite, porque los ¿eh? dinero de la Generalitat siempre uno se contan en que si no, hoy arribarán. Si no, este mes arribarán al que veis, si no al atre, si no al atre, pero al final de alguna manera arribarán. Pero cuando ya no son tres meses, sino que os convertís en tres años, pues el Instituto <coughs> no tiene más remedio que hacer ajustos en personal, es decir, acomodar a gente y retallar. Y eso es la su responsabilidad de ningún mes, ¿eh? que no se se olvide, es la responsabilidad del Consejo, de ningún mes. ¿vale? Y eso, si eso es una situación coyuntural, si la situación es coyuntural, lo que hay que hacer es. Después de más, es decir, cuando se acabe la coyuntura, tornar al matriz lloc. Pero en contra de eso están obligando a las instituciones a gastarse dinero, a despachar, a acomodar a personal técnico cualificado, que probablemente no podrán recuperar mai más més porque se irán en el SEUS con Incimens a Alemania o a Inglaterra a donarlos. ¿vale? Están gastando dinero en acomodar a i y además el futuro que nos ofrece es de ver retalls y de una fusión que no tiene ninguna justificación, ni desde el punto de vista geográfico ni desde el punto de vista operacional, ni desde el punto de vista técnico-científico. Y hay una estrategia de política industrial que es una pena. Pero tan ese es el futuro que nos ofrecen. Y si usted cree que lo que les demanda la proporción de ley, que no hace ninguna valoración, simplemente hace una descripción de fets, y acaba dient que les corres lo que hacen es demandarle al consejo que pague lo que deu. si creo que ya está fuera del IOC, es molevidien que los que están fuera de son busteas. Señor Torró, tiene la palabra el señor Peral. ¿Quiere intervenir el señor Toledo? Ya, ya sé que no le corresponde, pero, brevemente ¿no? sí, sí. tiene la palabra señor Toledo. Simplemente por, por la cifra que ha dado el señor de que solo deben 30 millones de euros, solo eh, por esa cuestión. No, no, no, no es que me dice que no es, verdad, que no es verdad lo que he dicho. Entonces, bueno, yo lo quiero matizar que eh, su mismo Gobierno la ha desmentido, su mismo Gobierno lo ha desmentido. Son 60 millones de euros en una nota de prensa que el mismo Consejo ha hecho hoy, llegando a un acuerdo para pagar en octubre los 60 millones de euros. Por lo tanto, que revise quién le prepara. Bueno. Cuando dice eh, el señor Torró que estamos fuera de juego, pues a mí usted cree que… Eh, que nosotros vamos a tragar con cualquier eh, literatura que ustedes adjudiquen a través de sus proposiciones no de ley para dar a entender que no se está haciendo una buena política de innovación y que la política de los institutos tecnológicos, pues el día que ustedes gobiernen seguro que la harán eh, muchísimo mejor, Dios quiera que no lo hagan nunca, pero eh, esta... Eh, política ha dado muy buenos resultados. Y como estos buenos resultados los tengo también, pues eh, se los voy a recordar para que vea eh, que efectivamente están fuera de juego y que lo que dicen no es ni más ni menos que otra suerte de intoxicación eh, que pretenden de cara a la sociedad para que para desmerecer el, el, el enorme esfuerzo que, que está haciendo el Consel con 11.000 millones menos del dinero que le hubiera correspondido, que debiera haberle correspondido, por cinco millones de habitantes durante los ocho años de Gobierno del Partido Socialista. Ese dinero con el cual se han hecho hospitales, 600 colegios, carreteras, que ustedes se han aburrido de desmerecer porque nos habíamos gastado un 1% en grandes eventos de todo el presupuesto de la Generalitat y que lo han repetido con un man como un mantra para intoxicar a la opinión pública y para desmerecer el gran esfuerzo que ha estado haciendo el consejo para mantener los servicios sociales y para mantener políticas como la de la innovación. Precisamente por eso nosotros eh, vamos a rechazar su proposición no de ley. Primero, porque se está pagando. Usted mismo lo ha reconocido. Si, cuando presentaron la PNL en, en marzo, se debían 75 millones, ahora se deben 32. 32. Silencio, por favor. Bueno, eso es lo que usted dice, no, la bueno, información usted no tiene Estoy la palabra en el turno de palabra y yo le digo que la información que tengo de lo ejecutado, sí. señor Torró, de lo ejecutado, no del total, lo he dicho muy claro en mi intervención. No tergiversa mis palabras. Ustedes están hablando del total y yo del ejecutado, porque solo se puede pagar lo ejecutado, porque de esa forma usted certifica ante la entidad concedente del, del, de la subvención que usted ha terminado el proyecto y entonces le disponen los recursos. Eso que debería usted saber y que ustedes aquí pretenden tergiversar para que desmerecer el esfuerzo. Por eso están fuera de lugar ustedes permanentemente, Por eso la opinión pública, cuando llegan a unas elecciones, les ponen en el sitio en el que les ponen, y no en otro. Y nosotros ese trabajo y ese esfuerzo lo demostramos con hechos, con documentos, que ustedes mismos reconocen sin querer, probablemente, en sus argumentarios. La red de institutos tecnológicos disponía a finales de 2012 de 1.540 empleados, de los cuales la gran mayoría, 1.101, son personal investigador de alta cualificación. Y, asimismo, son titulares de 109 patentes, creo que ha dicho el señor Toledo 114, y responsables de la publicación en 2012 de 257 artículos científicos y de, la, y de 20 tesis doctorales. En 2012 se han desarrollado 861, 861 proyectos de I más D, Cerca de la mitad contratados por empresas clientes, 147 conseguidos en convocatorias competitivas en el marco de programas europeos de I +D y 117 en programas nacionales. Unos proyectos que han generado unos ingresos de 54,4 millones entre facturación y subvenciones. Ingresos generados por proyectos y servicios de innovación y otro tipo de servicios supusieron en 2012 46 millones, hasta un total de 100 millones de ingresos totales. La red de institutos tecnológicos ha jugado un papel relevante, muy relevante, dinamizando el apoyo a la innovación. Gracias también a ellos, el gasto empresarial valenciano en actividades innovadoras se mantiene a pesar de la crisis. A pesar de la crisis, señor Toledo, señor Torró, alcanzando una cifra anual de 701 millones de euros en 2011, de los que las tres cuartas partes corresponden a pequeñas y medianas empresas frente a 37,5% en España. Lo que demuestra la importancia que la PYME tiene en, en el sistema valenciano de I+, D+, I, de qué están hablando. O sea, es que su trabajo consiste en intoxicar y en desmerecer el trabajo del Consejo y de la Comunidad Valenciana. Pues, lo, pues no sé en qué medida lo van a conseguir, pero nuestro esfuerzo será en la línea contraria. Vamos a intentar, por todos los medios, que su esfuerzo intoxicador y la alarma social que ustedes están creando se vea absolutamente borrada por argumentos. Precisamente por eso eh, vamos a rechazar esta PNL. No porque esté fuera de juego que se pida al Consel que cumpla con, eh, eh, con, con los pagos a los centros, a, lo, a la red de institutos tecnológicos, que, por supuesto, desde este grupo parlamentario lo deseamos enormemente. Y, como el Consel ya ha anunciado, en poco tiempo este, estas cantidades que se, adeud, se adeudan se van a abonar. Precisamente por eso es por la que rechazamos una proposición no de ley que carece totalmente de sentido. Nada más y muchas gracias. Pasamos a votación del punto quinto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazado por ocho votos en contra y siete votos a favor.